Mindfulness proviene del idioma Pali y es la traducción del sati, que significa conciencia, atención y recuerdo. El origen de mindfulness reside en el budismo Theravada, el cual representa el corazón de la meditación. Esta palabra inglesa no tiene una traducción al castellano. La expresión que frecuentemente se utiliza es la de atención plena o conciencia plena. En este curso, utilizaremos indistintamente ambos términos, mindfulness o atención plena. En la vida cotidiana, mindfulness se conoce como la meditación. El budismo fomenta la contemplación de la mente. Las cuatro nobles verdades ayudan a una comprensión profunda de nuestras respuestas automáticas, que se generan a raíz de nuestros hábitos inconscientes. La primera noble verdad nos dice que el sufrimiento es, es parte inherente de la condición humana. Creer que todos los fenómenos son duraderos y permanentes es lo que aviva la fuente del sufrimiento. La segunda noble verdad considera que la causa del sufrimiento es la insatisfacción, que la insatisfacción del deseo que proviene del apego. La tercera noble verdad nos enseña que cuando sufrimos es porque nos apegamos al deseo, pero sin embargo es posible la eliminación del sufrimiento. Finalmente, la cuarta noble verdad es que el camino para la cesación del sufrimiento es a través del óctuple sendero. El óctuple sendero es la guía a seguir para vivir una vida libre de sufrimiento. El recto ver o la comprensión correcta es ver las cosas como son a través del reconocimiento de las cuatro nobles verdades. La recta intención o pensamiento correcto es no apegarnos y cultivar pensamientos que estén libres de rencor y aversión. El recto hablar o la palabra correcta es hablar solo cuando es necesario abstenerse de mentir. La recta acción o correcta acción nos enseña que no debemos de hacer daño a los demás ni a nosotros mismos. El recto sustento u ocupación correcta es ganarse la vida con un oficio digno y de forma honesta. El recto esfuerzo o esfuerzo correcto, redirigir pensamientos e impulsos negativos cultivando aquellos en donde predomine la bondad y la positividad. El recto mindfulness o atención correcta es la observación atenta, consciente y ecuánime de todos los fenómenos, pensamientos, sensaciones y emociones que ocurren en todo momento la recta concentración o concentración correcta, la práctica de meditación será el medio para serenar la mente. Los cuatro fundamentos de la atención hacen referencia a la atención dirigida a los objetos que se contemplan. Estos objetos son mindfulness en el cuerpo, ser consciente del cuerpo, de todo lo que ocurre en él, de la respiración, de la postura, de todo lo que implica, Mindfulness de las sensaciones o emociones. Ser consciente de la tonalidad de las sensaciones, ya sean agradables o, des o desagradables o neutras, así como también el apego que se genera en las mismas. Mindfulness de la mente. Ser conscientes para percibir la ausencia o presencia de los estados mentales, cuando la mente está en calma o agitada. Mindfulness de los objetos mentales. Ser consciente de todos los fenómenos, pensamientos e imágenes, entre otros, que ocurren en la mente. Si te interesa profundizar más en el origen budista de mindfulness, puedes cons consultar el texto donde se recogen estas enseñanzas, el Satipatthana Sutta.